Directamente, a saco, ¿vale? El... aracune de Nemo contra la SS Sir Borjus Nemo, ya os sabéis, conocido por la comunidad Comunidad española, comunidad europea, incluso el mundo, ¿vale? Uno de los mejores banks que hay en el... no, no solo en Europa, sino de, del mundo Y... bueno, un grandísimo jugador Que en el ranking del World Tour en Europa hizo top 3 Así que menos broma, menos broma Directamente esto empieza Y... Sir que hace relativamente poco que ha empezado con el juego, relativamente poco y es una persona de la cual estoy muy orgulloso porque a, desde principios de mi stream estaba cada día allí con los streams aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. No, obviamente no empezó con los fighting games entonces, pero sí que eh, posiblemente se empezó a tomar en serio al menos este juego y hemos visto una, un gran progreso poco a poco, aunque de momento solo, esta vez solo, solo pueda enseñar online. A poco a poco ha ido haciendo muchísimo eh, Nemo Ya os sabéis que aunque sea conocido por Por llevar a Van Está llevando a muchísimos personajes Y para este showmatch El cual él mismo Fue el que El que me lo dijo El que dijo, oye, quiero jugar contra Sir Borkus Para que así vea cómo se lucha contra un Aracune Ya que está empezando a llevar a Aracune es el, Lo está llevando desde hace Relativamente poco y ha sido el que ha, ha propuesto este show match. Así que aquí vemos, vale, ya hemos hecho la presentación. Y lo he dicho, estoy muy orgulloso de, de sobre todo este combate porque es que ha salido todo por parte de, de los dos jugadores. Y bien, estamos viendo cómo este primer round se está llevando Era la lacune de match. Empieza este segundo round, De acuerdo. ¡Hostia! Muy buen antiaéreo. Lo he visto brincar con el 214 b Y ha tirado directamente el antiaéreo. Creo que si hubiese hecho el 2 a también hubiese perdido. Esto ya no lo sé, no lo sé tan, tan expresamente. Y vemos la presión ahora mismo de la ES. Presionando a Aracune. El matchup. Para aquel que no lo sepa. Para aquel que no conozca cómo funciona este personaje. Este personaje tan precioso que se va moviendo por la pantalla. El que, que es una masa... Eh, líquida De acuerdo, ese personaje tan bonito Trata sobre todo de ir mmm, Contaminando el personaje ¿no? De infectarlo Aquí tenéis la barra, la barra encima de la barra de super Una barra que tiene que cuando te infecta puede invocar Los bichitos y hacerte unos combos Simplemente increíbles el, Aquí está Cuando llega esto, si sí, Le salen bien los combos y si las situaciones Es directamente ganar la partida Lo que tiene que intentar siempre lo que tiene que siempre intentar el, el oponente es que no lo infecten y matarlo antes de que infecten. Si consiguen infectarlo, intentar aguantar lo máximo posible todo ese combate. Tenemos este ROM 3 ahora mismo. Mirad cómo, intenta, cómo lo va cazando con los piños aéreos. Aquí combo carga. Es carga con esa pequeña carga que tiene y cuando le impactan la pierde. Tiene los especiales potenciados cuando hace esto, que puede hacer follow ups que si no necesitaría por norma general rápido y aquí vemos que casi lo ha cazado Nemo como va cayendo con el dice hacia atrás tira burst para que no le infecte lanzarle el burst rápido y aquí tenemos combo que gasta cruise trigger oh creo que ha fallado no sé qué ha intentado pero eso era terminarlo de infectar y mirad cómo se está escapando Le está intentando cazar con los gusanos Este es Chambé muy necesario Y ya está Lo tiene infectado en pared Y ahora le va a rascar el máximo daño posible Invisible Y a ver qué ocurre Intenta cubrir esto Le ha entrado abajo, Pero ha tocado, ha tocado muy bien Aquí Ya se le ha terminado la infección Pero tiene overdrive Le entra con el combo Lo puede infectar Le va a salir el combo de full infect Le ha salido el combo de full infect Y lo puede matar Lo mata, lo mata, lo mata no puede hacer nada, lo mata. Me está preguntando aquí, ¿el match a cuánto está? El match es a... bueno, es el que gane 7. Pierce to 7. Primer combate... para Nemo. ¡Qué contento está! contento ¿eh? ¿quién tiene ventaja? los dos son top tiers los dos son top tiers creo que es más top tier incluso a Aracune pero lo pasa más mal arakune es que en este matchup bueno en este matchup no a Aracune normalmente cuando es cuando no está infectando lo pasa mal necesita infectar cuando ha infectado es cuando lo pasa bien Entonces hay personajes que lo pasan mejor o peor Hay personajes que a Raccoon es mejor que ese personaje Incluso sin infectar Que aquí es donde tiene total jauja ¿Vale? Mientras Que eh, con la S Es un personaje que como tiene mucho alcance Ya lo veis Y puede... ¡Hola! Le ha parado el burst Como le ha parado el burst Señores Y... Y no sé qué está pasando ahora Le entra con los piños Va saltando con ese B. Y lo dicho, que el que en este matchup, por ejemplo, que puede zonear, puede pillar verticalmente, etcétera, etcétera. Pues al principio es, lo tiene bien hasta que infecta, ¿no? El matchup posiblemente yo creo que está, obviamente, está igualado porque los dos son muy buenos y, y cuando entra, pues a la cune aquí ya no entiende de... De, de qué personaje está luchando, ¿vale? Ya no entiende, no tiene tiene un descontrol brutal. O sea, le da igual que sea un top tier que un low tier, ¿no? Pero el problema es que antes de que infecte, aquí es cuando directamente tienes ventaja. Es me está sorprendiendo mucho el Aracune de Nemo, ¿eh? Pero muchísimo me está sorprendiendo. Y ahora, muy bien, como se le va escapando, tienes que ir zoneando, Borjus, o mejor es ir zoneando, le ha pillado con el salto B, mira, muy bien, me va a rascar, ole, ese Rapid, muy bien hecho, el problema es que vigila con, vigila con ese overhead porque el 5C de Aracune, que es el antiaéreo, funciona muy pero que muy bien. Y el super para infectar el overhead, le tira abajo y le engancha con. ¡Ah! ¡Oh, ha fallado con ese especial. Ese especial tiene las arañas. Que así en tres posiciones a la pantalla. Más a la izquierda, más al centro, más a la derecha. Depende de depende en qué posición. Y exactamente esa no había forma de que la araña impactase. Y ha ganado Nemo. Este segundo combate. Burjus lo está pasando mal, bastante mal. Tengo que decir que no me esperaba. Anemo, con tan poco tiempo, llevando un aracune tan, tan guapo. La verdad es que me ha sorprendido mucho. Ay, sí, que le tengo que dar también yo, aquí, para salir. Perdonad, chicos. Venga. Tercera partida de este First to Seven. Vamos, Borjus, tú puedes. Estamos contigo, Borjus. Esta tercera partida empieza muy bien Con este, con este Dice C Bien, cómo está ahora con el combo Le tira a esquina, esto no, se puede, no puede continuar Le va presionando Le presiona, le va tirando un Muy bien, esa situación eh, Está esperando todo el rato este momento cómo se ha librado de la presa, increíble Desata con el B, le ha entrado esto Va a intentar rascar, oh, ha fallado Ha fallado el, la araña que lo sube para arriba Y eso podía llevar a full infect Le tira a nube para condicionar a la movilidad de, de su rival. Termina con el Shorri. Muy bien. Lo tenía potenciado. Sigue el combo. Mm, ese tropeo. Recordemos que estamos en un match online, chicos. Y tira Burso. Le quedaba otra. Muy bien. Y a. Ah, muy bien. Muy buena. Como ha intentado aquí eh, Nemo para que. Anular la movilidad a Borjus, pero ha sabido escaparse muy bien Se ha sabido colar muy bien con un personaje bastante dentro de que cabe estándar en movilidad De tira ahora Hadouken, yo no mantendría la distancia Como intenta pescar y bien hecho, bien hecho Eso es lo que pasa cuando no consigues infectar con Aracune, Que lo pasas mal durante ese round y es cuando parece que el muñeco se va a una mierda, eh chicos metida tira a la nube, esa nube, si toca la nube le empieza a infectar, ¿vale? Y esa nube que lanza es random, hay una posibilidad entre las tres nubes que hay, en esa te, se te pone encima para que no puedas saltar Le ha pillado con el gusano y bien, lo ha alejado con el burst, no quedaba otra porque se le podía ir la infección Y bien, ahora como está presionando, no le tiene que dejar escapar, no le tiene que dejar pasar Ha intentado tirar una flauta a un 5C a ver qué pasaba muy bien, le busca el reset Oh, no ha sido no de forma safe Y ahora Nemo tiene total libertad Le ha enganchado, tiene rapid Oh, ha fallado el combo Pero ahora sí, ahora sí oh, No intente eso. yo hubiese hecho más fácil Y ahora sí con él el... ¡No! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Muy buen combo por parte de Borjus lo tiene ya arrinconado, pero ojito que un roce de infección y se le podría ir todo al garete. Ya lo oh, tiene infectado, pues hasta en blog ¡Oh, Y lo puede, lo convea, no había perdido el, el bicho, pero le sigue, le van rozando los bichos y al final. Esta nube además que le había puesto era para limitarle la velocidad. Esa nube, cuando está puesta esa nube que parece una peste que en esté encima del personaje, hace que tu personaje se mueva más lento, entonces jodido, jodido, jodido. Bien, lo tiene en esquina, ¿no? Tiene que dejar escapar. Quitarle el máximo de vida posible. Y Z. Venga. Oh, ay, se ha levantado tocando, le ha triunfado. Overhead. Y aquí vemos media vida, ya media infección. Tres cuartos. Entero. Full infect. Puto Nemo, que se sabe los combos de full infect. <risa> y el combillo, que ya veis el reset que ha pasado por aquí. Uf, suerte que ha fallado el combo Suerte que ha fallado ¡Opale! ¿Cómo va saltando? Pero cómo se le han girado las tornas Los dos con Burst. Activa por miedo Borjus Le tira el short ¡Oh, ¡Ha fallado Nemo! Le tira el bicho Se le acerca Le va tirando A ver si le pesca Borjus le ha tirado el grab Combo Nemo va a aguantar Va a aguantar Le ha tirado Burs Los dos tienen barra sobre ¡Oh, todo! Nemo y lo mata con esa tercera victoria para Nemo <risa> todo el mundo sabe que Nemo solo es bueno las primeras tres rondas como Tyson <risa> muy buena muy buena cuarto combate de First to Seven mismo empieza el cuarto combate, mirad como eh, le ha tirado el, la nube, fijaos que ya lo ha un milímetro de infección, yo creo que ha intentado aquí un, un 5C, no sé qué ha pasado, lo, pez, lo pesca muy bien, ese es 5C, si entra el 5C es de los combos más fáciles de aprender a la hora de hacer el full infect, es el primero que se aprende a hacer el full infect después de un antiaéreo, Así que no le puedes saltar fácilmente a Racune. Aquí lo tienes, tiene un antiguo muy bueno. Y mirad, lo sabe hacer. Vaya que se sí lo sabe hacer. ¡Oh! Ha fallado. Ha puesto el gusano, se le ha, ha puesto en otra posición de la pantalla. Pero bueno, está a un simple D. Está a un simple D para girar las tornas otra vez. Lo intenta pescar. Le entra, tira a burs, le tira a las arañas a ver si lo, pe si lo pesca. Y al final ha entrado con un gusanito, so solo con Blood. Mirad, ahora empieza a haber bichos por la pantalla Está atacando Borjus, pero al final Ha caído en un bicho Hay que vigilar mucho la ofensiva Pero suerte que ha tropeado Le sigue Borjus muy bien La presa, ese combate es suyo Es suyo, literalmente Y primer round Para es Empieza ahora Ahí muy bien como, como ha pescado en el aire Carga, Borfus acaba de cargar Combo el Combo fuerte gracias a, a la potenciación De especial Muy bien el cruz trigger Se sigue presionando Combo otra vez Arrascar el máximo posible no, Esta vez no se deja infectar No tienes que dejar que te infecte muy bien, como lo ha cazado, lo tira otra vez para el suelo. Y aquí ha entrado, ha entrado Nemo. No ha querido gastar el cruz trigger, creo yo que era bastante necesario allí. Pero aún puede girarlo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Muy buena, muy buena este instant overhead. Primera partida que se lleva Borjus. 3 a 1. Ya lo habían dicho por el chat que... Tenemos solo, bueno, las tres primeras. <risa> Quinta partida, chicos. Van directos a full, a full, directamente. Creo yo que, personal, personalmente, contra Aracune bueno, también es que yo contra todo el mundo juego con más paciencia pero hay que tener un poco de paciencia jugar un poco más neutro, pero bueno, tiene un golpe que se, tiene con el salto B que se le puede le puede llegar bien, así que no lo hace nada mal ahí lo tenemos, como intenta pescarlo, adelantarse a los a los hechos y ahora ya puede presionar, muy bien no tengo favorito caos yo estoy aquí para castear. Y ahora, combillo. Bien, le deja el crest. Le va zoneando muy bien. Le tira el... Muy bien. Ahora abajo está tocando botones. Está tocando con miedo. Y le entra el 12. El 12, rapid para hacer el 6B y combo y full infect. No se lo piensa. Es muy peligroso. Es muy, muy peligroso. ¿Cómo se Mirad que siempre han intentado, siempre han intentado que Aracune no infecte del, de un combo. Pero siempre han conseguido sacar rutas y aquí tenemos... cómo Nemo se ha sabe ya. Como le va ahora entrando. Le entra con el 6B, salta con el C. Ahora muy bien como le está... Presionando, e Intenta cazarle con un 12. c Vuelven a volar, le entra con el 6B Saltan otra vez, cubren, se pegan Le han traído Borjus Tira para adelante, está tirando para adelante Es overhead y detiene ahora arrinconado Nemo quiere intentar escapar Buena ese combo y lo deja... Estaba invisible, yo no sé cómo... Bueno, me ha pasado... Eso no está entrando, no sé por qué. ¿Es posible que sea por el starter? Seguramente sea por el starter. Porque ya lo he visto fallar tres veces. Lo tiene a un piño. Cómo se ha escapado con el dash, muy buena... Ese Contrasal muy bueno Ay, ay, ay Usted, cómo está volando Por la pantalla, muy bien, no se deja cazar Nemo, va hoy oh, al final le ha entrado con este Salto, ve Muy bien Venga chicos. Que no le había puesto a Victoria, perdonad. Pero vamos 3 a 2. Muy bien, ahora la presión de, de Nemo, como se, ahora ha decidido acercarse más, parece que le ha triunfado más en las primeras partidas, acercarse, muy bien, como le va ahora volando, tiene una movilidad muy extraña, Rakune. es difícil de dominar eso, la verdad, se mueve con el dice muy bien, va volando de nuevo, se le acerca, Borjus no tiene que dejar que se acerque, le ha entrado el 12, no le ha confirmado el piño, pero muy bien, el Shorry, muy necesario aquí, tirarle el Shoryu, pero ahora, oh, no tiene, pero lo tiene para infectar, lo, lo va a infectar, lo va a infectar, se le ha olido un, un, un Shoryu, pensad que hará Puede hacer un backdash, un air backdash con la barrier puesta, ¿vale? Que cae instantáneamente, pero está cubriendo ese momento en que se está moviendo hacia atrás. Esto es muy fuerte. Esto es bastante para bueno, para baitear miles de cosas. Pensad de que bueno, normalmente con un air dash hacia atrás eh, no podéis cubrir. Y muy, muy Shoryu's con una hitbox muy grande os van a dar, pero ahora con se lo puede cubrir. Y que lástima que ha fallado el combo, lo podía haber matado. Y. Borjus que está a un round para igualar el marcador Señores, que habíamos empezado con un 3-0 a favor de Nemo Lo tira hacia atrás, le zonea, lo pokea Golpes, tira el cuarto, muy bien Lo tiene en esquina otra vez, a la pasa mal en esta situación Le ha entrado por abajo ahora, lo pokea otra vez Le ha entrado con piños, pero no ha confirmado Shoryu lo tiene en esquina Lo puede matar Tira piños sueltos, no tiene ni burst ni nada Pero está a punto de infectarlo Neces Los dos están a un golpe de vida Y Ahí tenemos Este 3-3 Estáis viendo, chicos eh, La gracia del, del Matchup ¿Cómo es al principio del matchup, como sin infectar, lo pasa muy mal, que aquí es cuando puede dominar perfectamente, pero un pequeño error, y que Aracune pueda aprovechar ese error, porque los combos no son sencillos. Cometes un error y... Es que el problema no es que hayas perdido la oportunidad de quitarle vida, que muchas veces fallas un combo y pierdes oportunidad de... de de quitar vida, sino que los combos son difíciles y el problema es que pierdes la oportunidad de infectar y eso se le puede ir al combate. es muy bueno ahora con stop tier, pero por eso digo que hay que hay que trabajarlo muchísimo. No puedes cometer ningún fallo y es en esos momentos de neutro cuando alguien tiene este juego de zoneo y este spacing eh, lo pasas mal, lo pasas mal y tienes que aprovechar todas las oportunidades. Ahora bien, si infecta es suyo. Venga, ahora Como está tirándose, pero a saco, a lo bestia, no quiere dejarlo perder, no quiere dejar que se escape. Y bien hecho que hace, ahora a volar. Pensad que además tiene piños aéreos verticales muy buenos para cazar a Aracune. Lo está pasando mal, pero fijaros que no está todo perdido porque la barra de infección la está a punto de conseguir. Si la consigue, podría girar totalmente... Las torres del combate, le ha vuelto a cazar con un salto B Y se ha tirado con un 12, c Pero está desesperado, Nemo está desesperado Ha perdido este rom ya de, de ventaja Se le va acercando Muy bien ¿O ha confirmado, no. bueno, confirmado no se lo, lo ha tirado, pensándose que confirmaría ya está Y, uy, ese 3C Qué lástima que no haya tirado un cruce trigger o algo para hacerlo asegurar Ese overdrive lo ha tirado tarde, lo ha tirado bastante tarde. Pero bueno, puede aprovechar la infección. Aquí tenemos setup raros. No randoms, también randoms. Si Todo se ha dicho de paso. Tira infección. Oh, no se lo ha cubierto. 2000 de daño. Los dos han perdido el overdrive. Con billo de marras. Lo tira en esquina. No tiene nada, para in no tiene nada infectado. A ver qué ocurre ahora. Se ha vuelto invisible. 100 de barra para Nemo. Le han entrado con un gusano. Media, media barra de infección. Ya está a punto de infectarlo. Le presiona ahora Borjus. No quiere dejar de escapar de nuevo. Muy bien zoneado esto. Va a tirar un Cruz Trigger. Y otra vez... Oh, no. Ese... ¿Cómo se nota? Oh! Cruz Trigger del bicho. Muy buena. Lo puede matar. Es un buen momento. Aquí no tienes no tires, no tires que tirar overdrive. Oh! Uh. La desesperación hasta tirando súper... Y la presa, ¡Oh, ¡cómo se lo ha oído ¡Qué buena! Y no confirmado. Muy difícil confirmar eso. No, no sabía que iba a entrar. Los dos están a un piño, literalmente. Le tira el, la infección para que tenga que cubrir. Le va tirando random cosas a ver si algo entra. Borjus que le tira el, el came. El super suerte que puede quitar la barra en cualquier momento y al final ha entrado... Creo que con uno de los bichos. ¿Había conseguido infectar? No me he fijado. Qué bueno. Venga, este rom para llevarse a la ventaja. Quien gana este rom se lleva la ventaja. Bien, el combo ya lo tiene en esquina. El combo le deja el bicho. Bueno, deja... ¡Oh! Y le ha entrado con el 214A pensándose que era el overhead. Online debe ser imposible de diferenciar eso. El muy buena ese instant overhead. Buenísima, buenísima. Sí, señor. Que no se lo ha comido con overhead, pero... Pero cómo ha ido a gastarse la barra para presionarle como, como pudiese. A ver que... Ah, bueno. Quieren seguir, ¿eh? Si quieren, si quieren descansar, ellos lo saben, me avisarán por Discord. Y tenemos ahora, venga, eh, combate número 8, combate número 8, chicos. Está siendo, equilibri... Está siendo muy igualado, ¿eh? 3 a 4 que vamos. ¿Apuestas? ¿Hay apuestas, chicos? ¿Cómo creéis que van a quedar? Va. ¿Viendo ya el resultado? ¿o ¿Qué? ¿Os atrevéis a decir un resultado o qué? El último, el Reverse lo acertó. ¿eh? Uh, le ha traído 5C pero demasiado lejos, ni él se lo esperaba. Está rascando con el con el salto B. Muy buena presión, le tira, ya lo ha infectado un poquito más. Por abajo. ¡Oh! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? <ríe> estoy. Ahora mismo estoy. Estoy en shock. <ríe> No puedo, no puedo comentar más, estoy en shock Le ha tirado a nube le ha, le ha enganchado, le ha enganchado, está infectado Tiene que saltar a ver cómo sale aquí Borju Se puede ir a la vida De este pillo se podía ir la vida Y ahora sí, oh, no le ha confirmado el pincho Con lo bien que había confirmado estas primeras partidas La araña, la ha intentado Ahora con el otra vez el overhead Ha tocado, ha tocado sin respeto Venga, el gusanito están los dos con poca vida, pero esto mata Sin necesidad de infectar ¡Oh! Ha fallado el combo, pero no te lo ocurres tanto No te ocurres Tanto Vemos <risa> que se le puede ir El showmatch a partir de aquí Se le puede ir, no le puede dejar esta ventaja Hostia, con el 4B no sabía No sabía a continuación esta Y al combo lo tiene en esquina, va probando con el 214B. Y venga. Lo tiene... Le ha cazado con el roll. Sigue con el combo, con el crees puesto. Combo, combo. Y le deja el cre ¡No se lo ha pensado! Tengo reversal, tengo super de reversal Pues te lo vas a comer, te infecto Media, media vida en lugar de tres cuartos Que parecía que ¡Y! Le queda un piño De infección, un piño... O varios en block No tiene para apartarlo, el overhead No sé por qué no está intentando Y se le veía venir Se le ha visto bien No sé por qué no ha, no ha intentado el eh, 5C, yo creo que se ha comido un counter antes y tiene miedo. Mira que le ha tirado 5 Cs al 214B. Se lo ha tirado varias veces. 3, 5. Voy a dejaros mientras tanto un mensaje por aquí. Venga, siguiente combate, vamos por el 5-3, no se lo piensan, está siendo muy ofensivo, Nemo. O sea, bien, muy, como se le tira con el 2-1-4-C, eh? no se lo piensa, y uy, uy, uy, uy, tira para atrás, le caza con el 6B, es la clave poner piños super largos para intentar pillarlo, como lo pasa de mal ahora mismo Nemo, el bajo, qué mal lo está pasando, la ha intentado a un 12 y al final le ha cazado con ese B Ha, ha decidido tomar la iniciativa. Normalmente se mantiene lejos con Aracune, pero viendo el resultado que está teniendo, creo que ha decidido tomar la iniciativa, ir quitando poca vida de poco en poco y si tiene la oportunidad de infectar, pues infectar. Aún no está perdido por Nemo. Hemos visto que ha ganado las tres primeras seguidas, así que todo puede pasar. Y hoy no le ha entrado a Borjus. Le ha pillado el 12 Qué buena, pero bueno. No, puedo confirmar. Solo necesita que cubra. Solo que cubra un D. Será escapado. Ha sido buenísima esa. Uy, el 5C. Se puede ir la vida a Borjus. Va rascando, Ros Borjus va rascando poco a poco. La presión. Overhead. La ha Burst. Lo veo. Está, está. ¡Uh! Y aquí lo tenemos. ¡No le ha salido el 6C! Después de que no ha confirmado eso. Le va tirando bichos random. Tiene super. Por tiene. ¡Oh! Le ha entrado. ¡Oh! ¡Buen cruce! Sí, señor. No le ha salido el Instant Overhead. Super, pero tiene Rapid. Tiene para Rapid. Podía haber hecho rápido. Podía haber hecho rápido. 3-6. Ay, que tengo que darle el al juego, ¿verdad? ¿Puede ser el último combate? ¿Se está tomando un descanso? No, no quiere descanso Directamente Directamente, no se lo piensa A saco, hombre Match point Para Para Sir Borjus, Show match point, podríamos decirlo Carga el piño, ha cargado muy bien. Se le va tirando. No quiere dejar escapar. No quiere dejar escapar. Mirad cómo le pilla con el 6B, por favor. Qué mal, lo debe estar pasando. Uf. Está. Madre mía. y al final combo que le ha dado la victoria este round a Borjus vamos a ver vamos Adrien no está perdido sabemos que Adrien sí que es una persona que se puede desmovilizar pero le cuesta y total es un soft match amistoso así que yo creo que aún puede aún puede a ver si hay, tiene está a un round de poder hacer un download se va a completar el download o Borjus no le va a dar tiempo. Ese burst Oh, no lo ha aprovechado bien. Miedo por la campana. No sé por qué tira esto. Y lo ha infectado, lo ha infectado. Combo. ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! Mm, qué buena, qué buen intento. Qué lástima que no haya entrado. Recordemos que lleva muy poco tiempo con Arahune. Así que... Y ha entrado con 5C. No ha, no ha entrado... Rapid para el Shoryu. Oh El 2-1-4-C No sé qué ha intentado Ha intentado, creo, tirar Overdrive allí No burst Me Lo tiene jodido Nemo, lo tiene muy jodido Cómo le está chipeando Lo tiene por debajo de la, del 35% de vida Quiere escapar, no puede escapar Le ha pillado, lo puede matar No lo ha matado Pose 12 que ha terminado entrando, dándole la victoria entera de Showmatch a Sir Borjus.